Para llamar una advertencia a la población y a los ciudadanos, nuevamente se desata una ola de llamadas telefónicas engañosas para estafar y robarle a los ciudadanos. Yo quisiera que ahí en el material colocado ese que es, ese, ese, se escuche por favor ese audio completo para yo compartirlo con ustedes, para que presten atención si reciben algún tipo de estas llamadas en su teléfono y sepan de qué se trata. Vamos a escucharlo por favor equipo. Entonces lo vamos a llenar, vas a colocar las etiquetas en la leche y la envoltura del sobre de Sopa Maggi. Vamos a buscar el comprobante de activación de línea que notifica la activación de tu iPhone más que tienes ganado a través del evento. Cuando tengas ya ese comprobante y los productos y haya registrado, debes de tomarte una fotografía con los productos a mano. Actualmente tienen el servicio de WhatsApp disponible. O sea, no utilizas WhatsApp. Bueno, podríamos enviar las imágenes de los demás ganadores que yo han hecho el registro y la aceptación al premio. ¿Sí? En Mayo. Entonces, si tú te sabes la vuelta, no tengo uno que tiempo y breve digital, que no se José. Venimos por aquí. ¿Escucharon ustedes eso? Ciudadanos que se encuentran presos en diferentes prisiones, en este caso de Najayo, se están dando a la tarea nuevamente de hacer llamadas engañosas, pidiéndole a ustedes algunos datos, algunas informaciones no solamente para hackear su cuenta de WhatsApp, sino también para incurrir en gastos, compra de tarjetas, depósitos en bancos y demás. Atención a los ciudadanos, nuevamente se desata una ola de estafa a través de llamadas telefónicas, pero también atención a las autoridades. ¿Cuándo tendremos en República Dominicana un sistema que pueda bloquear las llamadas telefónicas desde los recintos penitenciarios y que no permita que se lleven a cabo este tipo de fraude? Ya tenemos nosotros, los ciudadanos que tener respuesta, la tecnología está disponible, vamos a evitar este tipo de estafa. Vamos a hacerlo, por favor, autoridades del sistema penitenciario de República Dominicana.